Hola, qué tal queridos amigos, un cordial saludo en este día martes, martes 31, la iglesia hoy celebra la fiesta de la visitación. María que va a visitar a su prima Isabel, fiesta con la cual cerramos este mes de mayo. Al concluir este mes quiero invitarlo para que en un momento de gracias, ha sido un mes bendecido, maravilloso, cuantas bendiciones espirituales y materiales, ha sido un mes de la misión, ha sido un mes de en el que hemos caminado junto con María, nuestra Señora, la Virgen Peregrina. Así que, en un momento de silencio, agradecidos con Dios, nos ponemos en la presencia del Señor. Que María Santísima interceda por todos nosotros. Que ella lleve nuestra plegaria ante el Señor. Amén. Contemplamos hoy el Evangelio de San Lucas, capítulo 1, versículos 39, al 56.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 y a los ricos los despide vacíos. Auxilio Israel su siervo, acordándose de su misericordia, como lo había prometido a nuestros padres en favor de Abraham y su descendencia por siempre. María se quedó con Isabel unos tres meses y después volvió a su casa. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, mis queridos hermanos, sea este el momento para agradecer, para pedirle al Señor la fortaleza de salir. María caminó desde Nazaret hasta las montañas de Judá salió desde la comodidad de su casa hasta las montañas, dispuesta a servir. Que nosotros también, al concluir este mes, también estemos en esa disposición de salir desde el lugar donde estamos, para ir donde los hermanos, a servir, a ayudar, a colaborar. Vamos a concluir nuestra oración de este día, elevando esta plegaria a María. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo.